La información la ofreció el dirigente y miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, Robert Frías, quien llamó a la clase educativa a reunirse mañana martes en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar a partir de las 8 de la mañana para exigir varias reivindicaciones. La Asociación Dominicana de Profesores ADP eh, está convocando a nivel nacional mañana concentración en, toda la, en las 18 regionales del país. Y estamos invitando a todos los profesores y las profesoras de la provincia de Duarte y hermanas Mirabal eh, a la gran concentración mañana, martes, en el Liceo Viejo. Y de ahí entonces partiremos a la regional de educación. En demanda de las construcciones de centros educativos de esta regional de la provincia de Duarte y hermanas Mirabal, que el ministerio hasta el día de hoy no ha dado respuesta. Además, eh, demandando que el dinero de descentralización que debe de llegar de manera regular a los centros educativos, pues que el ministerio disponga de estos recursos. Eh, lo, el atropello y los abusos cometidos por el Ministerio de Educación en el llamado concurso de oposición docente 2019 en el cual eh, la ADP ha hecho su investigación y hemos encontrado eh, múltiples dificultades en las cuales entonces eh, ha salido perjudicado, eh, han salido perjudicados los postulantes al mismo entonces para esto estamos llamando eh, a, lo, a todos los docentes de la Regional 07 a congregarse en el, en el Liceo Viejo a las 8 de la mañana. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.